Carmen, está que todo desactivo todo. Sí, sí, Ay, es está, está, está activo. Aquí. ¿Está grande, este, nada, solamente, solamente pedirle de que dé las pautas eh, claras y, y nada, y eso básicamente, porque ¿Próquel? solamente usted es el que es el que es el que dueña de la clase y y es, eh, toma las decisiones. Otra cosa, usted habló sobre que tenía que hacer más clases porque la próxima semana ya es el examen final. sugiero que se haga porque ya hemos perdido bastante tiempo al ingreso. Eso no, cosa. más clases. No, o sea, con eso, de, o sea, lo que toca es la actividad práctica. Eh, lo que corresponde en este caso es lo que quería es coordinar con ustedes. También, ¿no? efectos de que lees, como les digo, no, en este caso, Carmen, si bien es cierto, el docente puede decidir, pero en este caso estamos en un turno noche, ¿no? Entonces entiendo que varios de ustedes también tienen algún tipo de actividad, eh, trabajo, labores, diferentes cosas que puedan generar complicaciones. Y la idea es quizás este, en este caso poder este, aportar en, ese, en esa situación ¿no? y ustedes puedan rendir el examen en las mejores condiciones posibles, ¿no? Muy práctico sería fácil decir, saben que el examen es de 7 a o bueno, de 7 y 20 a 8, de la del examen, pero la idea es que en estricto, ¿no? Cada uno de ustedes pueda rendir con normalidad su examen y en ese sentido este, puedan tener las mejores condiciones para poder rendirlo. Y creo que el horario, es lo, el horario para poder rendirlo es la mejor facilidad que se le puede brindar, ¿no? Sí, Carmen, no sé si hay algún punto adicional. Figura levantada tu manito. No, doctor, gracias. Ah, sí, te no te preocupes. Gracias a ti por tu participación. Alex, buenas noches. Adelante, escuchamos. Buenas noches, doctor Moisés. ¿Necesitas? Sí, sí, sí, te escuchamos, Alex. Ah, ya, doctor, sí, buenas. Dos eh, no, preguntas. Primero, este, digamos, las unidades el primero y el segundo a la misma hora, a las nueve de la noche? Es la idea de poder confirmar con ustedes si mantenemos el mismo horario, lo que sí ya no vamos a poder otorgar, eh, bueno, salvo que todos estén de acuerdo con otorgar un tiempo de tolerancia, pero es discordancia, no malos entendidos, creo. O sea, hay una posición, creo que también es viable, que, que solo se dicte el horario de inicio y término y no existe un tema de tolerancia al ingreso. Entonces, depende mucho de, de lo que se pueda coordinar en este, en este tiempo que estamos brindando. Claro, por ese lado, bueno, sí estaría bien, doctor, ¿no? Lo más temprano posible, como dice el dicho, ¿no? Las cosas difíciles hay que hacerlas primero. Ese es por un lado. Pero bueno, ya que se decide en clase, se presenta la democracia. Ahora, doctor, este, el tema que ha mandado, eh, lo que pasa es que como todo el sistema hace un ratito es sí, la lectura no. que ha mandado por el grupo es para analizarlo, ¿no? Sí, ese es para poder analizarlo. Ya, igual lo subimos al foro, no, doctor. Exacto. Se registra en el foro y también, bueno, los miembros que voluntariamente deseen hacerlo pueden realizarlo en la presente sesión. Eso sería todo, doctor Moisés. Muchísimas gracias. No te preocupes, Ale, gracias a ti por tu participación. Jesús, buenas noches. <coughs> Adelante, te escuchamos. Buenas noches, doctor. En el patrocinio, como usted indica de 9, nueve, partir las nueve, bueno, particularmente, para mí, es ahora de otro humano. el trabajo para poder yo lo que no es ahora la vez más tomar en mis previsiones para no 13 13 21, 21 y una manito y un pulgar arriba, ah bueno, 22, 22, faltaría, necesitamos llegar a 28, 29, 22, 23, algún otro miembro más, 24, 25, 26, 26, 27, y un miembro más, faltaría para confirmar en todo caso 9, 10. No, hay unas palmas, de esa es otra votación. ¿Algún miembro más que valide en todo caso? 28. Bueno, tenemos 28 miembros que validan que el examen sea de 9 de la noche a 10 de la noche. Sí. Entonces en ese sentido quedamos que el examen se rendirá de 9 de la noche a 10 de la noche a efectos de que no exista ningún tipo de complicación o malos entendidos o alguna interpretación errada. En, en este caso no vamos a poder proporcionar un tiempo de tolerancia para el ingreso. El examen inicia a 9 de la noche y termina a 10 de la noche. Lo que sí, eh, como siempre les he solicitado, traten de ver bien su conexión a internet. En su efecto si se eh, genera ¿no? algún tipo de complicación dentro del sistema y afecta ¿no? el desenvolvimiento normal de su examen, les agradeceré que puedan comunicarlo de preferencia cada uno de manera independiente a efectos de que en relación a la cantidad de miembros que así lo reporten, va a permitir estrictamente que se puedan realizar las coordinaciones correspondientes y en su defecto solicitar eh, una probable prórroga o ampliación según un tiempo prudencial de la, de la suspensión que se pueda haber generado alguna afectación. ¿no? Ellos se solicitan que lo efectúen con el tiempo prudencial a efectos de poder también solicitar esta acción, puesto que una vez concluido o cerrado el examen ya no, no es posible otorgar un tiempo adicional. Estos se, se realizan en el interín durante el cual se va desarrollando el examen. <ríe> Tratemos de, eh, de utilizar ¿no? el tiempo prudencial para el desarrollo de cada pregunta. Y en este sentido recordemos también que el examen es personal. ¿no? Eso debemos tener en consideración. Ya nos han reportado que han encontrado en algunos casos ¿no? miembros que han estado eh, conversantes, bueno, lamentablemente se han activado sus audios dentro del desarrollo del examen y han tenido mucho cuidado con ello. Recordemos que el, la conexión eh, a la sesión Zoom es su desarrollo. Bueno. Buenas noches profesor. Mi consulta, sería, sí, sí. Sí, profesor sería, mi consulta es, en vista que yo eh, no eh, estuve en los exámenes, no, casi no está al día, eh, yo lo solicitaría a usted, profesor, en, en la manera que usted este, me dé. Actividad práctica el día de hoy. En este caso, otorgamos un tiempo prudencial hasta las 10 y, eh, disculpen, hasta las 11 y cuarto, a efectos de que puedan efectuarlo con normalidad. Quedamos al pendiente de cualquier duda o consulta, a efectos de poder observarlo. Gusto saludarlos a cada uno de los miembros. Que tengan muy buenas noches. Renudamos 11 y cuarto. No se olviden, por favor. Profesor, soy Mónica. Profe. Sí, Mónica, buenas noches, dime. Buenas noches, profesor. ¿Puedo salir y volver a entrar, por, por favor? Sí, no hay problema. No hay problema. Bueno, si hay complicaciones, no, no hay problema, Mónica. No te preocupes. Gracias, profesor. Profesor, disculpe, eh, ¿la lectura que vamos a desarrollar es la que está en el grupo de WhatsApp? Sí, la que hemos compartido, es en relación al ITF. Ok, gracias, profesor. No te preocupes, ese tipo de consulta. Doctor, sí, buenas noches. Doctor, buenas noches. Disculpe la molestia. Le saluda el alumno Pedro Coronel Blaya. Doctor, cuando usted ha pasado la lista, estaba en un servicio, no he podido contestar. No, ah, pero no hay problema, no te preocupes. Ya, doctor, con de igual manera, porque se encuentra en una zona donde no entra la señal. Víctor, ya. Su por medio del yeah. de el... Zoom. Ya, yeah, doctora, es que le digo. Listo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Luz. Luz, doctora Lomerida parece que tiene complicaciones con el audio. Continuamos entonces. Teófilo Valenzuela. Teófilo, buenas noches. Doctor, buenas noches. Adelante, Teófilo, te escuchamos. Buenas noches. A ver, un tiempo, por... el profesor, está levantando mi mano. Entonces, vamos a a Luz, te escuchamos, si no que estábamos llamándote. Ah, sí, le, le había pagado mi, mi tu, sistema, pero no eso. Adelante. Entonces, es la, la bancarización, ¿no? O sea, es, es, es la bancarización, se define como el uso de los medios de pagos, ¿no? Eh, lo que yo pude entender al respecto es eh, se genera este impuesto siempre y cuando eh, eh, uno hace un depósito, por ejemplo, mayor a mil soles, ¿no? Es cuando se genera el impuesto. Pero si yo quiero evitar que se me genere un impuesto, eh, es recomendable hacer este, ¿no? depósitos menores a mil soles. ¿No? si hablamos de mil soles ahora si hablamos en dólares eh, para mil dólares para que no me genere puesto eh, transacciones entonces esa esa parte yo pude este, rescatar de con respecto a, a la lectura autor no sé si me ha llevado copia. muchas gracias Tefilo, por tu participación Mónica buenas noches adelante Buenas noches, profesor. Bueno, en mi análisis, el impuesto a las transacciones financieras ITF, ITF es un tributo que fue creado a fines del año 2003 bajo el marco de la lucha contra la evasión de impuestos y la formalización de la economía. Este impuesto grava a determinadas transacciones financieras sobre el monto total de la operación. Es importante resaltar el hecho de su creación porque hasta antes de ello existía mucha informalidad en las transacciones comerciales, comerciales, las mismas que se realizaban sin ser bancarizadas, lo que promovía indirectamente la evasión de pagos de tributo. Con la creación de este impuesto se intenta modificar este estado de cosas, contribuyendo no solo a evitar la evasión tributaria, sino... Además, a fortalecer la recaudación de la misma. De otro lado, debe mencionarse el, eh, que el impuesto a las transacciones financieras o ITF es un impuesto que se paga cada vez que se realizan operaciones en moneda nacional o extranjera. Es importante señalar que la alicuota, que es como se denomina el porcentaje a pagar por concepto del mencionado impuesto, es de 0.005% del valor total de la operación que se realice. Existen diversas formas de captar este tributo, dentro de las cuales podemos mencionar aquellas que se involucren el pago a las empresas del sistema financiero cuando se adquieran cheques de gerencia, certificados bancarios o cheques viajeros. Por último, se cobrará el ITF, cuando se efectúen giros o transferencias de dinero a personas naturales o jurídicas. Igualmente, se señala la existencia de determinadas operaciones que se encuentran exoneradas al pago de dicho impuesto, entre ellas las cuentas del CTS, um, refiriéndose a la compensación por tiempo de servicios, el pago de haberes, las cuentas mancomunadas, las transferencias entre cuentas desarrollados en el artículo la creación de este impuesto es de particular importancia porque desincentiva las operaciones en dinero no naturales ni jurídicas que realizan transacciones bancarias. Página decía que eran cinco mil y 1, dólares, pero buscando información también eh, a partir del primer eh, dólares americanos. ¿no? Ese es en cuanto el el porcentaje aplicable o llamado también al ICUATO será pues, del 0.005% sobre las transacciones financieras. El impuesto se determina aplicando la tasa sobre el valor de la operación afecta conforme a lo establecido en la ley. Las operaciones afectas al IETF ¿no? son. En cuentas de CTS, cuentas de pago de haberes, cuentas macomunadas, no transferencias entre cuentas, participación. Frenar la evasión tributaria. Entonces, eh, acá en el Perú, la SUNA debería crear, digamos, una. una digamos, debería haber más educación tributaria, ¿no? A fin de evitar estos, este, este tipo de evasiones, ¿no? Lo cual conlleva la informalidad. Ahora, eh, si bien es cierto, doctor, usted lo debe saber más que yo, eh, creo que el año o el anteaño pasado, hace dos años, se dio una ley donde ahora se permiten embargar los impuestos de cuentas. Entonces, hubo un, digamos, una colisión. ¿Por qué? Porque, ahí también se estaban como que vulnerando derechos fundamentales, porque el artículo 2 de la Constitución y sus demás incisos habla de que tenemos el derecho al secreto financiero, ¿no? Entonces usted habrá escuchado, inclusive en algunos y pues me han retenido de ahí, entonces, ¿no? Como que colisiona un poco y el impuesto de las transacciones financieras que más o menos tenga que ver con esa rama, como que es un poco inconstitucional. Alex. Sí, correcto. ¿Se cortó? Ah, ya, listo. Ok. Yo pensaba que se te ha entrecortado. Muchas gracias, Alex, por tu participación. Violeta, adelante. Eh, bueno, ya lo han manifestado también mis compañeros que me han antecedido. Este impuesto a las transacciones está referido involucrado dos meses. Al pago, eh, señala que cualquier pago a partir de los 5.000 o los 1.500 dólares deben... Yo creo que el, lo, han, lo han precisado. Es básicamente sobre, bueno, este es un impuesto que afecta a determinadas transacciones financieras con un porcentaje del monto total, con los retiros o depósitos hechos en cualquier cuenta. plazo fijo como etcétera excepto, excepto el CTS no todos los retiros y depósitos realizados sí, buenas eh, solamente para para reforzar lo que comentó el compañero la bancarización se reduce a dos mil soles o 500 dólares americanos no Anteriormente era 3.500, me parece. La lectura indica 5.000, pero ese monto ya no está vigente. Me recalco nuevamente que el monto es 2.000 soles. Y con el tema del ITF, eh, un compañero indicó que, que el ITF se aplicaba en, en la lectura, no hay un monto mínimo para el ITF, es en, todo, en todos los los montos que se aplique el ITF en las consideraciones que ya han indicado mis compañeros y también hay excepciones. ¿no? Eso. Muchas gracias, Carmen, por tu participación. Eliana, buenas noches. Adelante, escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Bueno. Eh... Simplemente para acotar, eh, es el impuesto de a las transacciones financieras, ¿no? Eh, es un impuesto, no indica creado el 26 de marzo del 2014, que permite la bancarización de las operaciones económicas y comerciales a través de, de empresas del sistema financiero utilizando los medios de pago, eh, según la ley. Recording in progress. Impuesto a las transacciones financieras sobre la bancarización, ¿qué medios de pago se pueden utilizar? ¿Cuál es el objetivo de, de esta ley? No? El, el, no los medios de pago también que se deben utilizar todo eso es en cuanto a lo que nos habla no la lectura no para de esa manera poder estar informado y así este tratar de llegar a la elevación de los impuestos. Esa sería mi bueno. participación, doctor. Muchas gracias, Jesús, por tu participación. O sea, buenas, buenas noches, escuchamos adelante. Bueno, gracias, doctor, buenas noches. Eh, como dice, doctor, compañeros, todo ya se ha hablado del tema, doctor. obviamente, los compañeros, todos respetan a la lectura, doctor. Solo queda doctor, algo, doctor, ahí toca. La parte de. De que no esté un punto de vista personal sobre ello. Que el ITF es un impuesto, doctor, mi país antitécnico y que, pues, no, no, no debería en la ley peruana, puesto que graba pues a, la, a la gente que, que contribuye, a la gente que, que bancariza. Y en a personas que no lo hacen, no se llama a captarlas bancario, porque. Al final, la evasión tributaria está en el Perú, está en la parte de la gente que no bancariza, la gente que usa el colchón para ahorrar dinero, o la no es la, los medios que no son bancalizados doctor. Entonces, es otro mi punto de vista, doctor, personal, sobre el tema. Muchas gracias, Renato, por tu participación. Mierta, adelante, escuchamos Hello. quiero aprovechar, doctor, y conciliar dentro de la de la ley de la asistencia, entre un poquito tarde, y segundo es indicar mm -hmm. las transacciones de tributo que graba los movimientos que se producen en las cuentas abiertas en el sistema financiero nacional. Eh, Existe una obligación de utilizar los medios de pagos, doctor, señalados estos por ley 28.194 no, eh, esto para evitar eh, la evasión y para formalizar de alguna forma nuestra economía eh, existiendo la afectación al pago del ITF por cada movimiento bancario sin embargo, sin embargo doctor también es importante precisar que hay casos en los que se, pues, se presentan que hay titulares que tienen cuentas bancarias los cuales no utilizan ningún tipo de medios de pago eh, generando de esta de esta forma eh, ese vacío y el no pago del ITF y tampoco el, el uso de las bancari de bancarización muchas gracias por tu participación en ese caso Mierda. Eh, bueno en su efecto tenemos que el... Ahora no, hace algunos meses ya ha variado. A partir de 2.000 soles, hacia arriba tienen que ser bancarizadas las operaciones. Anteriormente era un monto superior. Y en este caso ya genera una mayor obligación a vincularse al tema de las operaciones bancarizadas. Y en este sentido, tenemos en consideración ¿no? que el ITF, de cierta manera, genera cierta acción contra los formales y efectivamente también deja un poco de lado a lo informal. Eh, siempre en un tributo va a buscar abarcar la mayor cantidad del campo de acción, pero en su efecto no va a ser total. Parte de ellos también es las acciones que adoptes a sunar, y parte de ellos también es el sinceramiento y la conducta de cada uno de nosotros para entrar en la formalidad. Bueno, <ríe> agradecer a cada uno de los miembros. Eh, Doctor, Merda, sí, buenas noches. Quería hacerle una preguntita, doctor. Sí, nos escuchamos. Doctor, este, tengo conocimiento de que ya, por ejemplo, este, si yo voy la venta de una propiedad por el valor de 20 mil soles, tengo que pagar un impuesto del 5% de la venta. Sin embargo, estaba claro, leyendo... por la ganancia. Doctor, ajá. Sin embargo, doctor, estaba leyendo que eh, no se paga ese 5% en cuanto a propiedades... Que sean de herencia, ¿esto es correcto, doctor? Ah, claro, cuando es un anticipo no paga. Siempre cuando sea anticipo. Claro, o si sea, hay ciertas excepciones, en el marco general ah. vamos a tener que efectivamente va a pagar, pero hay situaciones excepcionales que vamos a encontrar dentro del impuesto que es explícitamente, si no, este. general, ah. o bueno, se encuentran inafectas, ¿no? Al, ah, ya entendí, figura, este, este. ya entendí la figura, doctor. Ya entendí la figura yo estaba ya. pensando, bueno, tengo una propiedad que es por herencia, ya fallecieron mis abuelitos y, y estaba pensando venderla y dije, ¿cómo, ¿por qué tendría que pagarse aquí? Y dice que no, pero ahorita acabo de entender lo que usted acaba de decir. Ya, ya. bajo la figura general todos están, están afectados, con ¿no? condiciones de inafecto, <coughs> la propia, bueno, la misma ley establece y bajo ese ámbito puedes establecerla ante una ¿no? siempre y cuando encaje dentro de okay, Gracias. Doctor, ¿me permite un comentario? Con relación a lo de las herencias, eh, en el caso de, de Mirta, por el monto que son 20 mil soles, como está alto de las 10 eh, eh, bueno, en el en caso de los de. Bueno, son 20 mil vale. soles. Pero generalmente, o sea, generalmente no, las herencias, las herencias, las propiedades que uno tiene por herencia, si pagan impuestos la renta, porque en cristiano no les costó nada a los que han heredado, ¿no? Les costó en este caso a los... A los doctor, están, eh, no, la exoneración viene por el alcabala, el impuesto a la renta no. Pero generalmente las herencias sí pagan impuesto eh, el impuesto a la renta, doctor. Antes, anteriormente estaban exoneradas, ahora ya no. No, claro, pero o sea, en relación al impuesto del cabala, no, no va a pagar ningún tipo de impuesto. En el tema relacionado a lo que es, ella quiere venderlo, ¿no? Al momento de vender, indudablemente va a tener que pagar impuesto. Al momento de adquirirlo, si sí, no, claro. no paga impuestos, ¿no? Ah, no, cuando la adquiere, no, pero cuando lo vendas. Claro, sí. cuando lo adquiere, no va no a pagar impuestos. Sí, sí, esa parte era la que no la había entendido. Bueno, ah. se me generó una confusión en realidad en el cerebro. O sea, por adquirirla, por herencia, donaciones, en su efecto no va a tener pago, no salvo que establezcan un monto mayor al de la adquisición, el tema de renta. Uh -huh. Pero cuando es este, un tema de venta, increíblemente sí, porque vas a tener una ganancia. ¿no? Y esa ganancia va a ser la que va a afectar. Pero el traslado de dominio que se da de tu persona, bueno, de familiar por herencia o de tus padres hacia ti en su efecto si es por una herencia no no va a generar pago ¿no? porque es un sí. tema de traslado a sí. doctor este solo para terminar eh, por favor podría repetir la hora del examen ya que al parecer mi compañero Alex no estuvo al momento en el que usted indicó la hora está ahí ah, que está sí, sí. con la hora Sí, ahorita justo estoy actualizando, porque parece que no, no ha cargado la actualización. Estoy actualizando en el sistema para también enviarles. Quedamos de 9 de la noche. De 9 a 10 quedamos. A 10 de la noche, exacto. Correcto. ¿Por qué tan tarde, doctor? Ha sido por votación unánime. La misma hora de la vez pasada. En realidad... Bueno, hay un no, dicho que doctor. dice, ¿no? Lo malo hay que hacerlo primero, mejor dicho, lo que nos causa más tensión. Pero si ya se decidió, ni modo. Gracias. Pero, no, por... Sí, bueno, se ha sometido a votación y con 28 votos ha ganado por mayoría. ¿28? Porque usted decide ¿Quién la hace más de la mano, doctor. ¿Quién dijo lo malo, doctor? Lo malo es el examen. Lo malo es el examen, no, no entendí ah, lo que quiso decir con eso el compañero. O sea, cuando Acabezar tienes que hacer algo, ¿qué haces primero? ¿Lo hace. difícil al principio o lo final después? Este. Ah. Ah, o sea, lo... Pásate, Para el compañero Alex es, es, es algo malo, estoy que <risa> <No, risa> no sé traumático. Que... <risa> no, no, no. <risa> ¿Qué, es? ¿Qué, ¿qué es? diferencia hace sí. un término, no? ¿Qué diferencia hace un A término? A mí me agrada dar los al principio y tener tiempo libre después, profe. Siempre me ha gustado. Pero bueno, ahí claro. Sí. ¿Qué diferencia ay, realmente ay. hace, doctores, de utilizar bien los términos? Porque utilizar la palabra malo y difícil es ah. hace mucho en, la, en el contexto. Eso sí, pero bueno, al final hay que tomarlo por el amable. <risa> Pensé que iba a decirlo la doctora, hay que tomarlo por el lado malo. No, por el lado amable hay que tomarlo. Vamos a compartir con ustedes entonces en estos instantes. Eh, entonces, el examen todo. ya está, este, bueno, las, las pautas para el examen ya están cargadas. Ah. Eh, esa va a llegar por el día siguiente pregunta, pues, minutos después de cerrar el examen. Ya en todas las ¿La preguntas Sí, adelante. Pero, aprende, este, con respecto a la, a la evaluación <ríe> que vamos a tener, es con respecto a la GPT, de profesor, ¿sí? ¿sí? igual, la sí, misma claro. metodología. Recordemos que la semana 10 no ha ingresado en, en el examen anterior, por lo tanto, vendría la semana 10 a la 15, ¿no? Ya, otra vez, ¿no? Sí, recordemos el info. Vamos a ponerla en el WhatsApp. La 10... Sí. Listo para que el... queden todos notificados. Doctor, doctor. Bueno, muchas doctor, gracias. Doctor, te... Ese día uno, ah, ¿sí? Sí. Sí, uno es más directo al examen. Ya no nos conectamos a la mí ¿Me ¿Me... Si se complica, no habrá inconvenientes en realidad porque el día 16 eh, todos los que han rendido su examen se entiende que han registrado su asistencia, ¿no? Y ahí mismo voy a sacar la, la validación, así que no habrá complicación. Pero en lo posible es ideal estar conectados al Zoom eh, para no tener algún tipo de comunicación, ver, следующa, tienen poquito. algún tipo de complicación, situación, y terminar... Bueno, en realidad no puedo forzarlos, la idea es este, siempre mantener las coordinaciones correspondientes, pero en realidad no se le invita, en realidad, que conforme desarrollemos cada sesión. Hola. Buenas noches, buenas noches.